empezando. Realmente voy a presentarte la empresa Karatbars, significa barra de quilate, como decía, y es una multinacional alemana. La empresa está presente en más de 145 países, factura más de 200 millones de euros este año 2019. Es un grupo empresarial con oficinas principales en Stuttgart, Alemania, y lleva más de 8 años en el mercado a nivel mundial. Desde el 2011, mejorando la economía de las personas, dando por primera vez al pueblo, acceso al oro puro. ¿Cómo lo hicimos? Pues en un gramo de oro laminado, donde cualquier persona podría ahorrar un gramo de oro. A día de hoy, más de 700.000 clientes convencidos a nivel mundial y más de 30.000 personas que se unen a la oportunidad cada mes. A día de hoy, hasta el 15 de diciembre de este 2019, tienen la oportunidad de invertir en una criptomoneda respaldada por oro puro y, aparte de ello, que va a tener una usabilidad, es decir, que va a servir para algo y no pura especulación. Nuestro presidente, Harald Saiz, es fundador de Carabana Internacional. Actualmente posee tres minas, la mina más grande del mundo en Guinea, una mina en Madagascar y otra mina en Brasil. Distinguido con el título de senador por la BWA, miembro del consejero económico, yo, doctor Honoris Causa. Ha escrito dos libros, El futuro del dinero y Piensa en grande. Y como dice Harald Sai, si quieres alcanzar el éxito, sigue las personas o los pasos de la persona que yo alcanzo. Muy importante tener un mentor y tener una persona que te guíe en el éxito. Carapaz, son Somos de los 10 mejores empresas de blockchain para este año 2019. Si no sabes lo que es blockchain, te sugiero que en YouTube busques un vídeo de qué es blockchain. Es una tecnología mil veces más potente que internet. Eso lo dice Forbes, la revista más prestigiosa de economía a nivel mundial. Los bancos de hoy están comprando bancos de criptomonedas. Por ejemplo, Goldman Sachs, que es un banco americano, compró Poloniex por 400 millones de euros. O el grupo Santander invierte 4 millones de euros en Ripple. Burger King crea su criptomoneda. O JP Morgan anuncia la creación de su propia criptomoneda. El Atlético de Madrid crea su criptomoneda. O Rusia y China crea su criptomoneda respaldada en oro literalmente la misma idea que Pars Internacional. El Banco Santander y 13 bancos más están creando la creación de su propia criptomoneda junto con Facebook. Crea su criptomoneda junto a Mastercard, Visa, PayPal, todas las multinacionales de Silicon Valley. ¿Qué significa? Para el 2020, tanto los países, los bancos como las multinacionales están creando sus criptomonedas y todo va hacia allí. Gracias a Facebook, que va a lanzar su criptomoneda, a través de WhatsApp vamos a poder comprar comida a domicilio. ¿Y te gustaría ahorrar en oro? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué él es el oro? Pues la empresa dispone de 1 gramo, 2,5 gramos y 5 gramos y gramos más laminados. Somos la única empresa del mundo que tenemos 0.1, 0.2, 0.4 y 0.6 gramos de oro. Literalmente los billetes que tengo aquí en pantalla. ¿Qué es lo que hizo Harald Sai? Ha creado un ecosistema. Esas palabras es un poco así suena raro, pues como un parque de atracciones. Imaginaros que estamos en Disneyland París y nuestra criptomoneda se llama Mickey Mouse, como ha hecho China o Rusia. Pues Caracas también lo tiene, pero aparte de la moneda Mickey Mouse, hemos creado las atracciones, como por ejemplo la montaña rusa, el tren de la bruja, la noria. Y esas esos atracciones se llaman un teléfono móvil, un ordenador, un cajero automático, el primer criptobanco del mundo... Del pasado cogimos el oro, del presente hemos cogido la tecnología, el teléfono móvil, el ordenador y la banca y del futuro la tecnología blockchain y el mundo apasionante de las criptomonedas. La blockchain la lanzamos el 15 de septiembre. Nuestra blockchain ya está funcionando. La palabra blockchain en español significa cadena de bloques donde cada bloque tiene una información inalterable que nadie puede modificar. Hemos lanzado la primera blockchain avanzada, moderna, actualizada, por un lado tenemos la parte del dinero y por otra parte la parte de la información, ya que tus documentos, fotos, vídeos van a ser totalmente privados y 100% seguros. Novedades. Caratbark tiene una nueva mina y un banco en Brasil. Tenemos el primer criptobanco en Estados Unidos y aparte otro banco en Brasil para cubrir la parte de Latinoamérica. Aparte, en diciembre vamos a salir a la bolsa de Frankfurt. La primera empresa tanto en Europa como en Estados Unidos 100% legal que tiene su propia blockchain y su propia criptomoneda que va a salir a bolsa de valores. ¿Te imaginas entonces lo que va a suceder? Pues, ¿qué va a suceder? Que luego de ello vamos a salir la bolsa de Londres, bolsa de Nueva York, bolsa de Japón. Para que hagáis una idea, nuestro presidente Harald estuvo hablando el otro día en la bolsa de Nasdaq, que es la bolsa de Estados Unidos, las tecnológicas, nuestra Amazon, Facebook, Google. ¿Qué es lo que vendrá para el año 2020, para el año que viene? pues vendrán un montón de oportunidades de forma gigantesca enfocado a generar nuevas oportunidades ofreciendo servicios en nuestro propio banco, servicios financieros, tu propia tarjeta Fiat Cripto, tu propia cuenta bancaria y muchas cosas más que vendrán para el 2020. Lo que hemos hecho hace cuatro años es desarrollar un teléfono, el primer cripto teléfono donde buscamos la privacidad que es el nuevo orden, buscamos la seguridad, y la privacidad del ser humano. Este teléfono se presentó el 30 de marzo, en Dubai, y disponemos de tres modelos, modelo oro, modelo militar y modelo plateado. Los teléfonos móviles se van a entregar este año 2019 en octubre, sobre el 15 al 30 de octubre. ¿Y qué ventajas tiene el teléfono? Pues hemos desarrollado dos tecnologías, la tecnología voz sobre blockchain, donde tu WhatsApp, llamada, documentos, fotos y vídeos, son 100% privados. Almacenamiento ilimitado de fotos y vídeos. Una cuota de entre 4 y 6 euros por esa tecnología de voz sobre blockchain. Lo que va a hacer que encripte tu teléfono. Otra tecnología nueva que se llama Matrix, donde puedes crear tantos números como tú quieras. Hasta 6 números de teléfono para tus amigos, el trabajo, familia. Medidas de seguridad. No hay virus, ya que es blockchain. Medidas de seguridad biométrica, cara y dedo. El sistema operativo código libre con voz sobre Blockchain integrado con nuestro criptobanco donde puedes alojar tus criptomonedas y tus euros de forma 100% segura. También hemos lanzado hace 15 días nuestro ordenador, el WIM, primer ordenador del mundo, blockchain. Hemos creado la primera nube blockchain y el primer email blockchain libre de virus y libre de hackers. ¿Qué hace nuestro ordenador? Pues hemos lanzado el primer ordenador VoiceOver Blockchain, donde nuestro sistema operativo es 100% personalizado y la llave del teléfono, que es lo más importante, se puede introducir en nuestro ordenador sin virus y sin ningún tipo de problemas en el ordenador. Olvídate ya de los antivirus y de los informáticos. El ordenador, como veis, es una pasada. Podéis ver vídeos, el vídeo del ordenador, en, aquí arriba, pinchando aquí arriba, donde veréis increíble el vídeo del ordenador. Como veis, la importancia de la llave y aquí tenéis introducida, como si fuera un USB o un pendrive. Otra aplicación increíble, Kmerchand, para los comercios. Si tienes un comercio, un restaurante, una peluquería, una tienda online o una página web con forma de pago, Kmerchand lo que hace es que aceptamos tanto Bitcoin como Ethereum con nuestra criptomoneda KCB respaldada 100% en oro. Los comerciantes tienen una garantía total, no tienen ningún tipo de comisión, Seis meses gratuitos y a partir del sexto mes van a pagar una cuota única de 200 euros al año. Actualmente tenemos más de 300.000 comercios, una plataforma de publicidad para que vuestro comercio, vuestra empresa reciba más clientes, nuevos clientes y el objetivo es tener un millón de comercios. Nuestra criptomoneda KCD a un precio de 14 céntimos de euro se lanza al mercado el 17 de diciembre del 2019. A partir de ese día la vas a poder cambiar por oro, por euros y por otras criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Vamos a salir en todos los principales exchanges como Binance, Bitress, Huobi, Polonis, Bitstamp, Bitfitness, Coinbase, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única criptomoneda de las 2.600 criptomonedas que están respaldadas 100% en oro físico. ¿Por qué nuestra moneda va a subir? Porque está respaldada por oro puro físico, el 50% del beneficio que tiene la empresa, lo que hace es invertirlo en la extracción de oro, oro puro, la demanda del mercado, ya que vamos a estar en todas las casas de cambio a nivel mundial y actualmente... La tecnología Blockchain del teléfono, hemos vendido más de 50.000 teléfonos en tan solo 5 meses sin tener el teléfono físicamente. Nuestro objetivo es que nuestra criptomoneda sea top 5 de las 2.700 monedas. Ahí combatiendo con Bitcoin, con Ethereum, con Litecoin. ¿Y eso por qué? Porque somos la única criptomoneda del mundo que tenemos una usabilidad y un respaldo físico en oro. Algo nunca visto en la historia. Y esta es nuestra estrategia. Tenemos la bolsa de valores. El teléfono, Karatbit, que es nuestro exchange, Kitechain, que es el tema de los comercios, Karat Pay la aplicación para pagar con oro de forma inmediata, nuestro criptobanco en Miami, Karat Coin Bank, las minas, se extrae el oro de la mina en Hong Kong y nuestra criptomoneda sube. Que suba nuestra criptomoneda está garantizado porque tenemos un plan. Registro gratuito, accederás a tu tienda online en más de 145 países con tus páginas de aterrizaje, landing page, tu embudo de marketing wow, increíble todo lo que tenemos inversión desde 150 euros hasta un millón de euros por ley alemana siempre el cliente va a ganar, va a recibir una inversión mayor hasta el 15 de diciembre de lo que ha hecho por ejemplo con el paquete de 150 euros recibimos una inversión de 225 euros que serían 1.608 KCBs, con el paquete de 350, 560 euros de valor, unas 4.000 KCBs con el paquete de 750 9.107 KCBs que serían 1.275. Con el paquete de 1.250, 2.250 euros de valor, 16.000 KCBs. Y aquí tenéis una simulación. Con un paquete de 350, para el, recibiríamos 4.000 monedas. Para el 2020, es decir, para dentro de un año, mi previsión es que esté en 10 euros. Es una previsión mía, no es de la empresa. Y para el 2021, 20 euros. Pues serían 40.000 euros o 80.000 euros. Con una inversión de 750, 91.000 euros y 182.000, con el paquete de 1.700, mil y 460.000 euros. Los paquetes del teléfono móvil son muy jugosos, ya que recibimos también el teléfono móvil, el impulse K1 Phone. Si quieres ver un vídeo del teléfono, también te sugiero que pinches aquí arriba y verás el vídeo del teléfono. Con el paquete de 1.250, a 10 euros 160.000 y a 20 euros 320.000 y con una inversión de 4.000 euros recibimos 628.000 euros y 1.257.000. También tenemos los paquetes nuevos del ordenador, del Win el paquete de 2.600 euros recibiríamos 5.200 euros en KCB que son 37.142 KCB. Y con el paquete de Win de 5.200 euros recibiríamos el ordenador, el teléfono y 2.000 euros en nuestra plataforma de empresa que serían 10.400 euros en KCB que serían 74.284 KCB. Aquí tenéis una simulación en el 2020 con inversión de 2.600 euros. Recibiríamos 371.424 euros y a 20 euros 742.840, perdón, con el paquete, la inversión de 5.200 euros serían el ordenador más 74.284 euros, que a 10 euros serían 742.840 euros y en el 2021 1.488.000, algo increíble. ¿Cómo se hace el pago, chicos? Con Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum y si también lo prefieres...